Y el comercio parece ser que lo que ellos estuvieron tocando la puerta y la información que a mí me llegó de todo lo que internamente no se atrevieron a hablar, pero que ya después lo iban a hacer, que no tenía sentido cuando se suspendía. Yo le dije: No, no me entrevisté a nadie después que se suspenda. Hay que hablar antes. Hay que asumir responsabilidad. No tenemos que ser responsables por las cosas que pasan en este país. Y yo le dije: esa huelga no puede ir. No es procedente en tiempos de pandemia, con una crisis económica, con problemas de apenas un gobierno con 90 días. Eh, San Francisco de Macorís ha sido una de las tres provincias más afectadas por el COVID-19 en cantidad de enfermos y muertos. Tanto así que de estos ocho meses nosotros tuvimos tres, casi cinco, cerrados, con retenes militares en las cuatro salidas de la ciudad. Como el que llevaba armas biológicas o armas químicas en los tiempos de la revolución. Hey, ¿Qué pasa con ustedes? ¿Para dónde va? No se mueva de ahí. venga. Así era que nos señalaban, así como se viese de dote, así se dice, pues. Y había que tener una, una restricción, eso era imposible. Bueno, estábamos aislados, se moría la gente, los amigos, y uno ni podía acercarse, ni ir, ni hablar, ni... Bueno, y si se te moría tu padre, ¿cuánta gente murió su padre o su madre y no pudo verlo? Y enterraron hijos que no pudieron verlo tampoco, por la cuestión, y nosotros nos vimos afectados. Yo dije, no podemos, no es tiempo propicio para una huelga con un gobierno comenzando. Que ya toda la huelga que hicimos, toda la lucha que conseguimos, todas las cosas que, que, que hicimos en este pueblo para que se consiguiera el hospital, sin sí subirlo, el hospital, conseguir el oncológico, que fue una lucha nuestra, esa UAS, la circunvalación, un nuevo hospital, eh, que se asfaltaran las calles, carreteras, todavía falta muchísimo, que se reactivara la zona franca. Que ya se está reactivando. Qué bueno que aquí las familias PLDistas eran los antiguos comezolos. Ahora los PRMistas son los comezolos de los nuevos tiempos. Ponen a los tíos, a los sobrinos, a los hijos, a los hermanos, a la novia, a la chula. Bueno, sigue la misma basura. Lo único que cambió fue el color del partido. Pero el sistema es la misma basofia. Todo el mundo poniendo su gente. El otro por allá, este por aquí. Amado, ten que no fue, pero pone la hija por aquí. El otro que pone el hermano, el sobrino al tío, el chino que pone al, el hermano allá, el otro. Bueno, no me voy a meter en nada de eso. Lo cierto es que se suspendió la huelga. Y yo hice aquí sondeo y todo el mundo estaba de acuerdo con que no estaba de acuerdo con que se llevara esa huelga. Entonces yo tuve la razón al final, el director. Me dieron la razón los grupos. Al final, qué cosa yo tener que decir tres palabras que duelen tanto. Te lo dije. Buenas noches, dígame usted. Buena, ¿qué ahora? Sí, dígame, estamos bien Qué bueno, te mandé una nota de voz sí. el sábado uh -huh. el, el director del distrito de Salcedo uh -huh. ¿Tú, Ay, escuchaste, sí. ¿tú lo escuchaste? Sí, yo le escuché lo Me alegro, porque ya están comenzando las cancelaciones de los, de los profesores y de los comezolos dentro del Ministerio de Educación Que era lo que tanto esperábamos? Que sí le escuché para celebrar. ¿no? Sí, estaba celebrando. Eso es lo que esperábamos, que comenzaran a cancelar. Quítate tú para ponerme yo. Ellos ¿Sí? empezaron 16 con los cuatro posteriores 20. El PRM quiere durar 30. Dicen que están preparados para gobernar con Leonel hasta el 2040. Sí, sí lo primeros 20 Abinader y los otro 20 a Leonel. Y si no ¿Sí? le dejan un espacio ahí a Carolina Mejía o a David Collado ya. Ellos entienden que ya este país de ellos porque esto es una torta que se la reparten esos ladrones. Digo eso, políticos. Sí. sí, exacto. Así es. A tu orden. Yo lo voy a poner más adelante eso también. Entonces, ¿se suspendió la huelga? Yo me pregunto, ya ese tema yo lo traté tantas veces. Se llevan a general y Nadim sigue muerto. La investigación no se ha abierto. Los que lo mataron a él, los culpables de ese asesinato, no lo vamos a conocer. No se va a presentar el arma homicida, a menos que hagan lo que yo les dije. Y yo les dije que me propongo de manera gratuita ayudarle. ¿Qué hay que hacer? Solicitar ante la Procuraduría General de la República se deposita el documento ante la misma Suprema si es necesario, dependiendo del nivel, no sé si llegó a apelación el expediente de él porque le quedaría el recurso de la casación eh, para revisar cuáles son los nuevos elementos que se pueden aportar, consigan el video que hicieron que se perdiera, donde se veía claramente quién lo mató y que se lo llevaron de la casa del frente, donde se veía de frente quién lo mataba a él consigan ese video, que se lo resuelve todo. ¿Mm? No como lo dijeron al general en una reunión, cierta gente sacrifique tres policías para que este pueblo esté tranquilo. O sea, coja tres pendejos y diga estos son los culpables y ya estamos tranquilos. ¿Eso es justicia? No. Eso es extorsión. Eso es a castrar la memoria de Vladimir Valdera, la antigua. Eso es matar el empeño de luchar por este pueblo y morir en medio de una huelga solicitando esa demanda que yo he dicho. Porque no se trata de conseguir culpables y fabricar un expediente. Se trata de buscar los verdaderos responsables de su muerte. Caiga quien caiga y sea quien sea. Caiga quien caiga y sea quien sea. Pregúntele a la gente si estaba dispuesto a apoyar la huelga. El comercio entero no la iba a apoyar y ellos dijeron que le iban a apoyar. Mentira del diablo. No iban a apoyar eso. Nadie iba a apoyar eso. ¿Y quién en este pueblo que está sin trabajo va a apoyar cerrar y perder un día de trabajo los chiles? Pero qué tanto tiempo tenían. Y la gente que tanto tiempo tenía sin ver a Linda, como decía Daniel Santos. Más encierro del que ya tenemos. Como ya estaban haciendo, atracando, activando puntos de droga, matando gente, ametralladoras, armas largas, miedo. No, no, no. terror. Después salir los encapuchados a atracar bancas, a matar gente. No, no, no, no. Nosotros estamos cansados de eso. Este pueblo necesita aportes para su desarrollo. Que venga el superpola. Que, que venga Plaza Lama, que venga, ¿quién más? Que venga Jarro Café, una exposición una, de ella, que hagamos del Calla una, uno de los ríos, uno de los balnearios más lindos para que se desarrolle aquí algo como Punta Cana, pero en agua dulce. Cosas como esas nosotros necesitamos.